¡Familia Niners! ¿Cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Los saludo aquí en YouTube a todos y a los que me están escuchando en iBox y en Spotify. Saludos también. Eh, ¡Qué chido que andan por aquí, carnales! ¡Qué chido que se dan la vuelta eh, una semana más! Terminó semana 13 de la NFL para los San Francisco 49ers y se rompe la racha de tres victorias seguidas contra los Seattle Seahawks. 30-23, resultado final en un juego que se decidió en el, casi en los últimos segundos y nos toca perder nuevamente contra los Seattle Seahawks. Que ya nos agarraron de sus chavos <ríe> Hay que decirlo, ¿no? Se nos ha ganado 14 de los últimos 17 juegos Y Pete Carroll, como lo estaba mencionando En la plática eh, post-game O en estas pláticas post-partido Que me habito aquí en YouTube eh, Pues Pete Carroll ya le encontró la medida A los 49, Y no importa si es Jim Harburg No importa si era Tom Sula o Chip Kelly O Kyle Shanahan El señor Pete Carroll y compañía Ya encontraron la manera de ganar a los 49 Siempre y de las maneras más Este... <ríe> sorprendentes no la verdad es que estoy sorprendido de, esta, de, de este resultado um, si bien se sabía que Seattle siempre es un, es un equipo que se nos dificulta muchísimo o más de lo que debería eh, digamos en la época de hardbox entendía que traían un equipazo los, los, los halcones marinos y la última década pues ha sido un equipo muy muy muy duro que siempre está en post temporada ¿no? um, pero en esta ocasión presentaban, al igual que en la semana 4, un equipo malísimo, ¿no? Repleto de, de, de, de muchos huecos, una pésima defensa, la peor de la NFL, una muy mala ofensiva, tanto por tierra como por aire, ¿no? La defensa muy mala contra la corrida y contra el pase, ni se diga. Y nuevamente San Francisco, pues, no encontró la manera de, de, de ganarle, ¿no? Si bien empieza San Francisco dominando el juego, eh, bueno, empieza madrugándose o sea, ¿no? Eh, esta jugada, pues... De equipos especiales donde... Pues, ...ni yo me la esperaba y se van... ...no una jugada realmente sorprendente de los Seahawks... ...se van arriba a 7-0... ...tenían el momento anímico... ...después viene la intercepción de Garópolo... ...y parecía que se podía ir así muy arriba de San Francisco... ...y San Francisco empieza a poner las... ...las aguas en calma y se va arriba a 17-7... ...va bien el juego... ...y de repente se le empieza a ir de las manos a los 49... ¿no? Eh, ...errores, errores y más errores... ...fumbles, castigos... Eh, eh, los castigos, ya ahorita hablamos de eso, ¿no? Este, una falta total y, y completa de, de, de concentración en muchas, en jugadas y en momentos claves del, del de encuentro. A Shanahan otra vez, no sé por qué renuncia al ataque terrestre. No, o sea, estás enfrentando una de las peores eh, defensas contra la corrida y decides no correr. Inexplicable, nuevamente lo de Kyle Shanahan, ¿no? Le quiere volver a poner el juego en el, el brazo de Jimmy. G y pues ahí están los resultados El que no estuviera Divo Samuel No es ningún pretexto Para mí Que no haya querido correr más el balón El señor Kyle Shanahan Porque tenía a Elijah Mitchell Tenía a Jeff Wilson Y tenía a Michael Hasty de regreso Y nuevamente decide Renunciar al ataque terrestre Y empieza a mandar jugadas En medio de los tacles En lugar de por fuera de los tacles eh, y, y, y no sé ¿no? Se le acaba la creatividad Y decide empezar a lanzar el balón también podías atacar hacia él por, por pase porque pues, es, un, es una defensa muy, muy endeble contra el pase. Eh, pero pues tampoco se les logra hacer así mucho daño, ¿no? No sé por qué San Francisco... O sea, les digo, me sorprende porque al igual que, por ejemplo, contra Rams... Yo no me imaginaba que San Francisco iba a planchar a un equipo tan bueno como los carneros. Y, y, y de la manera en que los planchó, pues fue sorprendente. Yo no me esperaba perder de esta manera contra un equipo tan malito como son los Seattle Seahawks este año y se pierde, ¿no? Entonces, pues, nuevamente vuelve a entrar San Francisco en esta, en este... Eh, sube y baja, ¿no? De, de, de, de nivel, muy, muy lejano de lo que mostró las semanas pasadas, y, y miren, atribuírselo a las lesiones, que no estuvo Divo Samuel, que no estuvo Fred Warner, que se lastima muy temprano en el partido Emmanuel Mosley, ¿no? Cannon en la primera jugada... Pues ya yo creo que no se vale, o sea, seguir diciendo es que, es que hubo muchos lesionados, ya lo hemos hablado, ya lo vimos contra Arizona, no eh, ya no puede ser pretexto para, para jugar así, para, para salir a dar unas, unas, unas eh, actuaciones así. No quiero de, demeritar a Seattle, la verdad es que miren, Seattle nos ha ganado bien en otras ocasiones, nos ha dominado, la verdad es que creo que hoy Seattle nuevamente nos gana con muy poquito porque San Francisco juega con muy, pero muy poquito. Sobre toda la ofensiva, ¿no? Si a la defensa hay errores puntuales, miren uno que tengo así bien en la cabeza y que me recordó muchísimo al Super Bowl contra Kansas City. Está Seattle en tercera y 14, ¿no? Eh, se lastimó Emmanuel Mosley. Está DeModre, Illinois, un novato, ¿no? Tercera y 14, y, y, y, y por alguna extraña razón decide jugar Press Coverage San Francisco. Y yo desde que vi, y, y le pueden preguntar a mi novia desde que vi no noir pegado a Metcalf, dije, lo va a quemar, ¿por qué manda esa defensa? ¿Por qué hacen eso en tercera y 14? Y como fue, fue el pase que le puso a Metcalf y quedan en la yarda 1 ¿no? Cosas que uno no se explica de repente, eh, no, no nada más a la ofensiva, sino a la defensiva, ¿no? Robbie Gold fallando por ahí un gol de campo. Pero bueno, miren, señores, eh, rápidamente antes de continuar con esto y entrar como al análisis rápido de, de, de, de la... De lo que fue este partido, ¿no? Por unidad, como siempre lo hago. Um, ya están... Eh, estuve enfermillo, ¿no? Me, me estuve enfermo la semana pasada. La verdad es que estuve bastante malillo, pero ya estoy chido. Eh, con un poquito de tos y así, pero ya estoy bien. Ya esta semana prometido, ya hablé con, con ambos, ¿no? Con Emiliano y con y Cristian. Con ya esta semana les entrego sus, sus regalos, eh, amigos, ya sin falta. Ya van para ya, allá. Ya me entregó el jersey y el buen eh, Dave Montana. Una chulada de jersey, como han visto el mío retro ¿No? Eh, con el 49 este, a, al señor Dave Montana que se avienta estos, estos Chuladas de jerseys, así lo encuentran en Facebook Dave Dave, ¿no? Para los que no saben Inglés, Dave, con un v d D-A-V, Dave Montana Así como Montana, ahí lo encuentran En Facebook, qué chuladas de jersey a este señor Y pues cual que se mochó para este Regalo, ¿no? Pero bueno Este, continuamos entonces Con esta revisión, señores Empezamos pues por el, el tema escabroso de esta semana, ¿no? Coreback Jimmy Garoppolo, una actuación bastante, bastante, bastante mediocre. Eh, y no son los números, miren, estaba revisando los números y se va, está casi parejo con Russell Wilson, increíblemente, ¿no? Yo dije, a ver, vamos a ver cómo estuvo. Tiene un, un radio de Coreback muy parecido, inclusive tiene mejor radio creo Coreback. Eh, eh. Jimmy Garoppolo, tiene un rating muy parecido, Garoppolo abajo como por 4 puntos, tiene más yardas Garópolo, sí, tal vez infladas por ya la, la, las últimas ofensivas, y tiene más, mejor promedio de yardas Garoppolo que, que Russell Wilson. Ambos tienen dos anotaciones, Wilson una intercepción, Garoppolo dos intercepciones, pero no son los números, ¿no? Para todos estos que también eh, todos nos basamos en los números, o quienes se basan única y exclusivamente en las estadísticas, no son los números, el, el, el, la actuación tan mediocre de Garópolo. Es el, el, el, el momento. Son los momentos puntuales en donde tiene abiertos a los receptores y no les tira. En un pase que tenía... Lo completa con, con, con George Hill, pero si se lo ha puesto mejor, se pudo haber ido muy lejos. Igual que un pase acá, de Juszczyk. El pase que le terminan marcando completo a Brandon Nejuk. Para mí que era completo, no, porque con el golpe él trae el balón hasta que pega y ya luego sale el balón pero lo marca incompleto, pero muy arriba, sigue teniendo este problema de mandar muy arriba los pases y por eso viene la segunda intercepción, en la primera intercepción ni siquiera ve a Bobby Wagner que también pues, no podemos demeritar a uno de los mejores linebackers medios que hay en la liga ¿No? Bobby Wagner la huele desde mucho antes, por ahí se esconde atrás de, de, de, de creo que Schuil y, y de repente le sale y nunca vio Garoppolo por donde venía Wag este, Ward Wagner y, y un jugador de Wagner y un error garrafal de Jimmy Garoppolo ¿no? la actuación hoy de Jimmy Garoppolo más allá de los números muy mediocre porque creo que, que se nubla de repente estar viendo su cara de nerviosismo ¿no? Esto, Shanahan lo regala lo, desde el juego pasado lo regañó muy fuerte esta semana lo vuelve a regañar un par de veces por esas dos intercepciones no puedes estar regalando balones porque ya lo hemos hablado entregar balones para San Francisco representa perder los partidos, ¿no? Cuando no entregamos balones, San Francisco gana y eso ha sido una constante en la temporada. En El momento en que San Francisco entrega balones, se acabó, ¿no? Jimmy Garoppolo le regala dos balones a Seattle, uno no cuesta, el otro sí, pero pues, el daño ya estaba hecho, ¿no? Se nos lastima a Cannon, que tampoco es como que sea el gran regresador, ¿no? Si recordemos aquellas pifias que tuvo en su primer juego, pero este Travis Benjamin pues horrible, ¿no? Ese fumble... Tampoco cuesta, pero híjole O sea, son cosas que Yo no entiendo por qué pasan estas cosas Pero bueno Garópolo para el perro el día de hoy, ¿no? Para los que me dicen, eh, de que, es que luego, luego llegan ¿Cómo vas a defender a Garópolo? La verdad es que yo no defiendo a Garópolo, ya se los he dicho Yo hablo, me baso en las actuaciones Me baso en los resultados Me baso en lo que entrega el equipo en general Yo no es que quiera que gane Jimmy Garópolo Yo quiero que gane los 49 de San Francisco Y si está Garópolo o si está Miulens, o si estaba Bedard, o si va a estar Lance, o el que esté, pero yo lo que quiero es que gane San Francisco y siempre voy a apoyar al coreback que esté dentro. No me importa el nombre, no me importa el número, yo quiero que gane el, el equipo y quiero que gane y que juegue bien el coreback que esté dentro. Y cuando juega bien, hay que decirlo, y cuando juega mal, hay que decirlo, como el día de hoy, ¿no? Garópolo juega muy, muy mal, más allá de los números o actuaciones muy mediocre y Palpero, o sea, Garópolo reprobado el día de hoy. Receptores no aparecen, George Kittle es el mejor receptor del juego, como yo lo había vaticinado, no sin, sin digo Samuel se iba a tener que buscar más a, a, a, a George Kittle y aparece y se lleva dos anotaciones y, y la, una es muy buena, la primera, la segunda es fenomenal, no, parecía equilibrista ahí en la banda y se escapa perfecto, después de él es Brandon Ayuk con tres recepciones y tampoco es como que aparezcan mucho nadie, no, eh, eh. No sé, no sé por qué pese tanto lo de Divo Samuel, ahorita hablamos de eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de los receptores, porque al final Divo Samuel es receptor, no es corredor. Shanahan lo ha estado ocupando de, de, de, de corredor. Y parece que la ofensiva de San Francisco depende muchísimo y empieza a depender muchísimo de Divo Samuel. No, no estuvo Divo Samuel y la ofensiva nomás no caminó. Teniendo tantas piezas, no es posible que dependas tanto de un solo jugador. La vaya Mitchell demuestra que es bueno, pero a Shanahan se le olvida, ¿no? Que hay que correr el balón. Pero bueno, receptores, pues no aparecieron mucho. George Kittle fue el mejor receptor y no es el receptor como tal. Es una ala cerrada, es un liniero receptor, pero es el mejor eh, hombre por aire del partido. Ni ellos, ni Sheffield, ni, ni ninguno apareció. Ni, ni, ni Jennings, por ahí una recepción nada más. Pero la verdad es que no hubo mucho eh, que, que, que entregar por ahí en los 49 y por tierra, pues peor, ¿no? Corre 22 veces San Francisco, 22 corridas de Laia Mitchell, una de Kyle, no, una de George Hill, ¿no? Que es como una ahí medio end-around y dos veces corre Garópolo, pero pues esas no cuentan, pues, se pueden contar estadísticamente, pero no son jugadas propiamente de corrida, ¿no? Eh, una termina en castigo, en fin, un caos. Pero corres 22 veces cuando San Francisco había estado por mediando entre... 39, 40, o sea, en promedio 40 veces corriendo el balón por partido. Se le olvida otra vez a Shanahan que hay que correr el maldito balón. Y sí Seattle estaba ahí embarrado, ¿no? No quería que San Francisco corriera, sí le quería poner el juego en el brazo a Jimmy G. Pero esto lo hicieron los carneros y eso lo hicieron los vikingos. Los jaguares también, pero bueno, hablando de malas defensivas, los tres equipos han hecho eso. Intentaban ponerle el juego en el brazo a Garópolo, pero San Francisco corría el balón Y no le importaba que le embararan a 6-7 en la, en, en la caja San Francisco corría el balón cuarenta y tantas veces, o cuarenta Y esta vez no quiso, renunció, no, o sea, San Francisco no quiso correr más el balón 22 veces corrió el balón Y es una cosa lamentable, ninguna ofensiva salvo la última que realmente demoliera a, a, al rival, ¿no? Llegó entera la defensa de Seattle a la segunda mitad, al último cuarto, algo que no había podido hacer ninguna defensa contra los Niners. Ya llegaban muy sofocadas y esta vez pues no tuvieron tanta chamba porque a Shanahan se le ocurrió que había que lanzar más el balón y pues ahí están los resultados, ¿no? Um, la línea ofensiva <coughs> no luce, ¿no? Sí tengo que decir a favor de la línea ofensiva que sí le dio tiempo a Garópolo en repetidas ocasiones. Le dio tiempo. A diferencia de otros partidos donde le llegaban así, es, en este juego Garópolo tuvo tiempo. Tuvo tiempo para tomar decisiones y tomó muy malas decisiones. En la única jugada que no le dan tiempo es en el safety. Es, es, fue una cosa de, de broma a ver cómo a, a, a, tanto a Bronskiel como a Compton terminaron de alfombra. Y así en medio segundo le llegaron a Garopolo no, o sea, la, un, la jugada más importante en donde tenían que protegerlo, no lo protegieron y terminó el ser y se empató el juego. Eh, Por tierra, pues no no, no, no dio mucho San Francisco, no, no llegaron ni a 80 yardas, 71 yardas me parece, entonces pues en general la actuación de la ofensiva, mala, mala actuación de, de la ofensiva y viene otra vez creo yo desde la cabeza. Que plantea muy mal el juego. Pensó que le podía ganar a Seattle con su coreback. Y la verdad es que... Pues no se puede así. Hay que confiar en tu ataque terrestre. Porque ahí es donde los machacas. Yo no sé por qué no meter más a Jeff Wilson. En fin. Tuvo por ahí una y sacó no sé cuántas yardas. Tenías a Hasty. En fin. No. Eh. Para olvido la actuación ofensiva de San Francisco el día de hoy. A la defensa bien. O sea... Me parece que contienen bien a, a, a Seattle. Obviamente Russell Wilson pues es Russell Wilson, ¿no? cuando, cuando enfrentas un coreback así, tienes que estar consciente de que te va a hacer daño en momentos que ni te la esperas. No, Russell Wilson es de lo mejor que hay en la NFL, nos guste o no, Russell Wilson es uno de los mejores corebacks de la NFL en la última década y hoy lo vuelve a demostrar, sacando la cara, sacando a flote al equipo, se lo carga, hace las cosas, tira unos pases que no sé cómo le hace el señor Russell Wilson, pero bien. Y aún así se lleva cuatro capturas. ¿no? y La defensa de San Francisco le estuvo soplando en la nuca constantemente Obviamente Russell Wilson tiene el recurso de las piernas Cosa que no tiene Garópolo Y podía alargar más las jugadas no. Esto le da muchísimo Pero hay que sumarle que no tenemos esquinas O no tuvimos esquinas el día de hoy no. Josh Norman pues sabemos que es Muy bueno tumbando balones Pero es muy malo cubriendo el pase Lo agarraron de cliente varias veces Tanto Tyler Lockett como Metcalf ¿no? Lo subieron quemando eh, Everett también y del otro lado pues entre Lenoir y Johnson pues intentaron hacerlo ante la lesión de, de Mosley pero pues tampoco pudieron se nota la ausencia de Fred Warner Hace al da un juegazo la verdad es que hace al ya hay que empezar a mencionar ese nombre de hace al porque es un linebacker que ha crecido enormidades este año no híjole lo de Haces lo de Al-Sahir fue fue fenomenal una vez más yo creo que habría que, ahorita que se puede votar para el Pro Bowl, no sé si se pueda votar por el señor salsa gir pero hay que empezarlo a nombrar, porque qué juegazo da, no así Flanagan Falls y no sé quién más estuvo ahí, porque ni me acuerdo a quién más pusieron de linebacker, pero pues no, estaba muy debilitada la defensa, no, obviamente, nuevamente les repito, no es pretexto, no hay que ponerlo pretexto, es que teníamos lesionados, no y al final la defensa se faja, ¿no? entre Jacuís quitar y Talano Fanga y Jimmy Ward hacen más o menos las cosas en la zona profunda, sí nos queman una o dos veces, pero bien San Francisco, roba balones, forzó cuatro balones perdidos, esa última heroica, ¿no? ahí parecía que se le mataba el juego y todavía le dan una última oportunidad a la ofensiva de los Niners, la defensa bien, a mí me gustó la defensa con todo y todo, creo que hicieron lo que pudieron, como pudieron, ¿no? Los, los pusieron constantemente contra la pared y respondió. De Michael Ryan creo que sigue haciendo un muy buen trabajo. La verdad es que los, de los 30 puntos de Seattle, híjole, yo le cargaría 7 a los equipos especiales y otros 14 a la ofensiva, ¿no? Creo que la defensa hizo más o menos la chamba. En los 30 puntos no reflejan el trabajo, ¿no? De, de, de, de lo que fue la unidad. Lo que sí, pues los, los, los castigos, muchos castigos, eh, holdings... Bloqueos por la espalda. Eh, Rudezas al pasador. Que podemos argumentar y podemos eh, debatir mucho si eran o no eran, ¿no? Algún holding que le mandaron a Laken Tomlinson no era. Para mí, no. El último bloqueo por la espalda que le marcan a sherfield pues Sí, sí era, pero demasiado riguroso. Y si iban a marcar así de riguroso los árbitros. Pues no me digan que, que esa última tercera y gol no era interferencia. Porque, pues... Señores, no, o sea, no nos hagamos. Y le mando un saludo a la afición de Seattle, que se hizo presente en el canal 49, ¿no? Vinieron a, ja, a dejar sus comentarios. Gracias, carnales, por ver los videos. A mí eso me ayuda muchísimo. Qué bueno que estén al pendiente de, de, de, de los Niners. Qué chido que, que vean el contenido. La verdad es que le mando una, un, un fuerte abrazo a la visión de los Seahawks. Esto es rivalidad deportiva, no es personal. Y, y qué chido que anden por aquí. Los felicito, ganaron, ¿no? Como les decía yo por ahí, pues ganaron su Super Bowl de cada, de cada temporada. Ojalá las victorias contra San Francisco les dieran Lombardis en su, en su vitrina, pero pues no. Este Y pues sí, hablando de, de, de paternidad, suerte dentro de 15 días, chavos. No, digo, la buena noticia es que nos ganaron, la mala es que siguen en el hoyo. Y la mala es que, este, pues todavía les quedan juegos complicados y se me hace que ya se les acaba su era Wilson y Carol, señores. Así que pues sigan disfrutando lo que les queda de la temporada. Porque yo creo que el próximo año se les viene la reconstrucción. Pero felicidades, chavos. Ganaron, ganaron bien. Este Y pues ya, ¿no? Nos vemos la siguiente temporada. Acá, pues seguimos peleando por los playoffs. Seguimos en el séptimo lugar. Con todo y todo, estamos en el séptimo lugar. ¿no? Washington se sube por el récord divisional. Washington en sexto. San Francisco en séptimo. Nos toca un juego complicado que son los Bengalíes los de Cincinnati. Pero pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Equipos especiales me faltaron. Robbie Gould falla un gol de campo. Un punto extra, perdón. Un punto extra que, si bien no pesa, si al final San Francisco hubiera anotado y mete el extra. Se ganaba el partido, ¿no? Pero sin ese extra que falló Robbie Gould, um, a lo más que aspirábamos era irnos a tiempo extra, ¿no? Y en tiempo extra, pues quién sabe qué podría haber pasado. O sea, Seattle tenía mejor coreback para llevar una ofensiva para ganar el partido. Hay que decirlo. Entonces, Robbie Gould muy mal. Y esa, esa jugada de, sorpresiva de, de, de, de, de despeje de Seattle, donde pone los primeros 7 puntos. Yo la verdad es que se las aplaudo, porque más allá que haya sido un error de San Francisco, creo que fue una genialidad de, de, de los halcones marinos. Nadie nos la esperábamos y sorprendieron a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí se nos pierden los equipos especiales. Demasiada gente en parada intentando patear una, o bloquear una patada en un momento en que no era tan necesario era tener el balón, proteger bien y ganar buena posición. Y se equivoca ahí el planteamiento de los equipos especiales de los Niners, ¿no? Eh... Y pues bueno, esa es mi evaluación en general, ¿no? Creo que, creo que San Francisco se muere de muy poco para mí, desde mi perspectiva. Yo la verdad creo que sea no trae mucho, los he estado observando eh, semanas pasadas por, que ya les he comentado que tengo un sobrino que va a los halcones marinos, y él mismo me ha dicho, pues no, la verdad es que no, este año no, no, no aspiramos a mucho, ¿no? Y pues se pierde, ¿no? Con un, un 49 que venían embalados, que traen un muy buen nivel, y pierdes contra un equipo que pues no trae nada, este año al menos. Um, pues a levantar la cabeza, señores, miren, no hay que, no hay que, por, por ahí mucho, está, está muy de moda la palabra villamelón, ¿no? Yo, yo leo mucho esa palabra por todos lados, los villamelones y que el villamelón el, el, el que aplaude y villamelón el que critica y villamelón el que le va y villamelón el que no le va. Este, no, yo creo que, que, que más bien el villamelón para mí es el que... Este, hace ocho días ya decía, vamos directo al Super Bowl. Y, y, y hoy dice, ya se acabó la temporada, ¿no? O sea, es, esos altibajos de emociones tan radicales... Están del nabo, carnales. O sea... Cuando les he comentado un juego a la vez, me refiero también a las derrotas. O sea, es... Cuando ganamos, sí, ganamos un juego a la vez. Ya se ganó este. Vamos a pensar en el que sigue. Se está construyendo esto, se está tratando de avanzar un juego a la vez... No hay que este, sobreexagerar ninguna victoria y de la misma manera no hay que sobreexagerar una derrota. Aunque sea, o sea los Seahawks o aunque sea los Vaqueros o aunque sea el que sea. Es una victoria, es una derrota, se acabó. Hay que pensar en el rival que sigue. Todavía quedan cinco semanas y todavía estamos en el playoff pitch o la temporada. No se ha acabado, pero ni de, ni de cerca ni de lejos, o sea... No exageremos esto o sea, no hagamos más grande una derrota, ni hagamos más grande una victoria por el rival. No, no, no, no creo que sea chido eso, no creo que tenga eh, mucho sentido, la verdad. Entonces, pues ya se perdió contra los Seahawks, lo que sigue, lo que viene como hace 8 días, ya le ganamos a los vikingos, va lo que sigue, no sigue Seattle, hay que pensar en Seattle, ya se perdió contra Seattle, pues ni modo, hay que pensar en el que sigue, que son los bengalíes de Cincinnati. Entonces, no seamos así, no, no, no nos no seamos tan dramáticos y tan extremos en nuestras emociones. Entiendo el coraje, entiendo, entiendo que muchos están muy molestos, muy enojados, muy frustrados, ¿no? que no les gusta perder contra ser, pero ¿vale? es un rival más. Sí odiado, sí de división, sí lo que quieran, pero es una temporada y es un juego a la vez. Entonces, ya cambio de página y a pensar en lo que sigue. Imagínense si así pensara el equipo pues ya agarran su utilería, no como cuando yo jugaba, ya entregas tu utilería y te vas a descansar hasta la siguiente temporada, pero pues no, hay cosas rescatables señores, Nick Bosa se lleva otra captura, hace salsa gir, da un juegazo, George Kittle vuelve a aparecer y da un juegazo, el Aya Mitchell, los pocos acarreos que le dieron respondió, eh, hay cosas rescatables y el equipo está bien. Vamos a esperar si la siguiente semana regresa Dino Samuel, todavía no sabemos, No parece que iba a estar fuera dos semanas, el que probablemente ya esté es Fred Warner, yo creo que lo de Manuel Mosley no es muy grave, fue el tobillo, entonces tampoco creo que vaya a ser tan tan grave lo de Manuel Mosley que ha estado jugando muy bien en la temporada. Ari Armstead se lleva una captura, no entonces pues, hay, hay cosas muy rescatables, en todos los juegos hay cosas malas, en todos los juegos hay cosas eh, buenas, sea victoria o sea derrota, casi siempre tratamos de rescatar lo mejor cuando ganamos y hay que ver qué falló o qué estuvo mal cuando perdemos, pero no tiremos la toalla carnales. o sea, inclusive imagínense, o sea, inclusive aunque estu ahorita estuviéramos eh, eliminados, yo no tiro la toalla, yo sigo apoyando al equipo y es que hay que hacerlo. O sea, somos fanáticos. Al final, ni somos coaches, ni somos eh, directivos, ni somos los jugadores. Nada, somos fanáticos y a los fanáticos nos toca apoyar, que no es lo mismo que aplaudir, ¿no? Como bien dicen por ahí, no hay que aplaudir todo, pues claro que no hay que aplaudirlo. Pero tampoco hay que mandar al carajo las cosas ya por un mal resultado, ¿no? No se puede hacer eso. Estamos en playoffs, por el momento seguimos ahí. Tenemos la ventaja sobre otros equipos porque pierde Nuevo Orleans y pierde Minnesota y seguimos ahí. Tenemos esa ventaja. Esa es la buena noticia. Perdimos, sí, pero también perdieron esos. Washington, vamos a ver cómo sigue la temporada porque le vienen juegos complicados. ¿no? Dentro de ocho días se agarran los carneros contra los cardenales. Ahí les encargo. Si le ganamos a Cincinnati y los carneros pierden con, con Arizona, que ya regresó Kyle Murray, nos volvemos a poner a medio juego de ellos. Dentro de 15 días van los halcones marinos contra los carneros. Entonces, tranquilos que todavía hay mucha cuerda en la temporada, carnales. este, Pero bueno, es lo que les quería decir el día de hoy. Ya los jueves revisaremos los eh, pues bien con números, estadísticas, lo bueno, lo malo, todo eso, en Canal 49. Y analizaremos al siguiente rival, los bengalíes de Cincinnati, que si son un muy buen equipo o no. O sea, vienen en serio, por ahí me comentaban yo eh, Burro se lastimó el meñique de la mano con la que lanza Hay que ver qué tan grave es Porque podría no jugar contra nosotros Y eso debilita muchísimo a los, los <coughs> Perdón a los bengalíes um, Pero hay que revisar a los bengalíes cómo, cómo vienen y cómo los vamos a enfrentar Y este Y pues bueno El, el miércoles ya saben que en Twitch Ahí vamos a platicar y a seguir sacando traumas Ahí platicando con toda la banda Twitchera Todos los que se están uniéndose Ya saben que se pone bien chido Ya saben que hay Compartimos un montón de cosas A mí me gusta mucho estar en Twitch La verdad es que es una plataforma que me está enamorando muchísimo Este... Digo, YouTube está chido Pero Twitch se pone muy, muy chido eh, Redes sociales, ya saben, Canal 49 Oficial Facebook, Twitter, Instagram, ahí estoy Y en Twitch, Canal 49 y el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49. Les agradezco muchísimo a todos los que siguen apoyando. Porque gracias a eso vamos a entregar estos regalos que, que, que, que esta semana ya a los ganadores. Y ya se viene el del gorrito de los Niners y unas tazas que van a mandar de Jalisco. Y por ahí algo me van a mandar también otro carnalillo. Este, ya les, ya les, ya les haré saber. Vamos a estar siguiendo regalando cosas a los miembros del canal. Voy a intentar regalar algo a suscriptores. ¿no? También agradezco el apoyo de ustedes pero a los miembros que son los que realmente este, me están apoyando más fuerte en esta plataforma, carnales. Entonces, pues arriba corazones, señores, que no decaiga el ánimo, no dramaticemos tanto estas cosas porque ni nos viene bien y es darle muchísimo más peso a, a, a esto, ¿no? O sea, yo creo que no es para tanto. Se perdió, pero sigue la temporada. Entonces, pues les mando un gran abrazo, señores. Eh, cuídense mucho, mucha buena vibra. Eh, síganse cuidando porque parece que esto todavía no se acaba, no esto de la pandemia. Entonces hay que seguirnos cuidando todos. Eh, pero bueno, cuídense mucho. Niner hasta la muerte de corazón. No importa si ganamos, perdemos o empatamos. Un abrazo a todos y con Niner's.